Hola, bienvenido, bienvenida. Este es un ejercicio para atraer abundancia a tu vida. Ahora que comienza un año nuevo, es una excelente oportunidad para comenzar a crear tu vida conscientemente, desde tu centro. Esta meditación está enfocada en tu tercer ojo y cómo atraer energía desde el centro de él y así manifestar la realidad que deseas. Prepara tu lugar de meditación, ponte ropa cómoda, que no esté demasiado ajustada, y siéntate de la manera más cómoda posible. Coloca tus manos uno junto a otra, con las palmas semi abiertas y hacia arriba, como se ve en la imagen. Cierra tus ojos y haz una respiración profunda. Siente tu presente. Absorbe todo tu entorno. Esto a través de tus cinco sentidos. Tómate tu tiempo. Siente el tacto, el espacio que hay entre tu piel y el aire que te rodea. Siente tu corazón. Escúchalo. Siente la vida misma que transcurre a través de tus venas y se manifiesta en todo tu cuerpo. Respira. Ahora visualiza lo que deseas atraer a tu vida. Esa petición que deseas darle al universo. Puede ser una pareja. Quizá un auto. Salud una familia. Imagínalo fuertemente e imprímele una emoción. Por ejemplo, si quieres atraer amor, puedes intentar sentir esa emoción. Luego, mientras mantienes ese pensamiento, dirige tu atención al centro de tu frente, justo en el entrecejo, donde se encuentra el tercer ojo. De ahí visualiza que emana una energía de color azul índigo, con toques violetas alrededor como una flor que crece en el centro de tu frente, de energía pura. De ahí, la energía sale y alimenta tus pensamientos y propósitos, haciéndolos más reales como si cobraran vida. Sientes algo diferente en ellos, más poder, más cerca de tu realidad. Aquí se acorta la distancia entre tus pensamientos y esa realidad deseada. Siéntelo un momento. Para reafirmar y manifestar aún más en el mundo físico, lleva tus dedos índice y medio de la mano que utilizas más a tu frente. Si eres zurdo, con la izquierda. Y si eres diestro, con la derecha. Toca con tus yemas de los dedos índice y medio el centro de tu frente. Refuerza todo lo anterior por última vez. Siente el presente. Ahora visualiza lo que deseas atraer a tu realidad. En este momento, ahora la energía del tercer ojo sobre tus pensamientos y propósitos. lo tienes, simplemente suelta, relájate, suelta ese pensamiento, déjalo libre, deja que actúe por sí solo. está hecho. Repite a continuación mentalmente. Gracias. Gracias. Gracias. Soy un creador. Creo mi realidad conscientemente. Que esta petición al universo me traiga crecimiento y espiritualidad. Yo voy a experimentar esto que deseo. Esta es mi voluntad. Seres superiores, vigilantes y maestros. Quiero esto para mí. Pero aún así, que no sea mi voluntad, sino la del Padre Creador. Acorde con mi más alto propósito espiritual. Gracias. Listo. La meditación ha concluido. Alzar esta petición al cielo de esta forma es muy potente. A veces puede ser difícil, pero créeme, los maestros y guías siempre observan y se mantienen cerca de ti. Son accesibles y comprenden también tu propósito individual. Ahora puedes moverte lentamente y recuperar tu estado habitual. Algunas personas pueden sentir ligeras vibraciones en la frente o algún tipo de energía sutil. Cuéntame cómo te sentiste en esta meditación. Nos vemos pronto con más meditaciones para el alma. Gracias. Y hasta pronto.